para que todo mundo ponga atención a esta gran banda que también tiene mucho talento, mucha calidad sobre todo talento mexicano, es lo más importante vamos a comenzar con este gran festejo de aniversario con la banda Cranion, así que bienvenidos Thank you Thought the rocky hit jail, fighting on the road.